Gracias, Carolina, Fulvio y amables televidentes. Es obvio que he expresado mi consternación conter, mi al hecho de enterarnos de lo acaecido ayer en San Francisco de Macorís y ha movilizado todo el territorio nacional. Llama la atención por muchas razones. todos estudiantes de término de cuarto bachillerato y, uno de, y alguno de tercero, en un compartir que resultó ser fatal. Lejos, quiero alejarme de, de analizar lo que debieron de hacer los padres, lo que sucedió, porque no estaba programado en la mente de ninguno que esos niños terminaran de esa forma. Para nosotros nos basta con que se evoque a Dios para que dé fortaleza. Y tengo muy grabado la, lo que decía Denny en su grito. No, no me lo pidan, no lo tengo, no lo consigo, no lo, no lo pienso. No hay manera que a una madre... Y oír a Milton me satisfizo mucho, porque tenía un fuerte y firme pensamiento, como si Dios pusiera palabras en su boca, para alentar a su esposa, madre de sus hijos, una familia bien unida, de grande compartir, sí. basta con entrar a Facebook e Instagram, porque Denny es una mujer de publicidad de medios, revistas caras, con eh, mucho éxito, y dirigiendo campañas publicitarias importantes del comercio local. Pero lo mismo pasa cuando uno va donde De la Cruz, desconsolado, sus abuelos, los padres de De la Cruz, y me dirigí a, a saludar a Bolívar y a darle nuestro apoyo, nuestros espaldarazos. Y les aseguro que en cada estación, porque lo veo como estaban en estaciones las cinco familias, era incontenible el llanto de todo el que estaba ahí, y en particular mío, era era difícil no conmoverse y pensar en nuestras familias, en lo que uno espera de los hijos. Y por los hijos, por mis nietos, le pido a Dios cada día que nos proteja. Y decía que debíamos de hacer algo para que... viniera una bendición grande a todo el pueblo de San Francisco, incluyendo aquellos que en algún momento han causado dolor a la familia Franco-Macorizana, para que reaccionen y recapaciten a ese sector de la delincuencia que vive del dolor de, del, del atraco y de las cosas, que también llevan dolor a las familias que no es un accidente, sino es la vil, des, distorsionada mente humana cometiendo actos que riñen con la norma, que riñen con la paz y que no son accidentes. Y el accidente de ayer se va a recordar. Y nos va a marcar, como he dicho, profundamente. Y va a tener que rediseñarse por múltiples razones las libertades y sobre todo la vigilancia. ¿Qué dolor se siente? Pero dentro del dolor hay uno que me preocupó también y es ver la réplica de fotografías porque en ese momento uno no acepta y no necesariamente tiene que ser familia, a mi, eh, hijo, porque hay una conexión espiritual muy, muy íntima con la amistad. Esos muchachos son mis sobrinos, como amigos, como son los sobrinos propios de mi familia, de mis hermanos. Quizás no en mayor nivel, pero cómo se, se siente, cómo lo lloré o lo he llorado. Y sé que aún falta mucho. porque ahí hay que enfrentarse a la Dios y solamente quedarán los recuerdos. ¿Y cómo llevar un mensaje a la familia para que supere cuando tiene que, tenemos que enterrar a los muertos? Y ahí hay un espacio que yo dejo porque no creo que existan mecanismo o palabras para describir o darle aliento, o no lo llores. Y es que la dignidad, el dolor de la familia, en alguna forma el Estado tiene que intervenir para mediar entre imágenes y medios de comunicación autorizados es distinto a la que hace un ciudadano común lo replica y quizá le hace un comentario pero lo manda crudo la familia no se siente bien y nosotros no nos sentimos bien con esos detalles tan crudos de nuestros jóvenes en el día de ayer Recientemente la República Dominicana se coloca en el orden internacional respecto a los medios de comunicación y al reconocimiento de convenciones de declaración de derechos humanos y de la intimidad de las personas, que es un, un derecho fundamental que la Constitución consagra y que la ley recién promulgada en República Dominicana que protege la imagen de personas fallecidas y accidentadas es la ley 192.19 en la que el doliente víctima puede accionar en contra de quienes sin autorización promuevan la foto de la víctima o de un familiar en el lugar del hecho. ¿Se entiende eso? Sí. Procura que ese dolor no se duplique cuando el familiar, la sociedad, ve esas imágenes. Y fíjense que todo esto tiene que llamar a reflexión de aquí en adelante. Y no sé cómo se plantea por la ley, la regulación en sí para perseguir este tipo de delito, que trata de proteger, como he dicho, la dignidad de las víctimas y que yo ayer pedía que por favor respetáramos el dolor de las familias y con ello las imágenes dolorosas tristes de este episodio que ha marcado a la sociedad franco -macolizana. He visto editorializar periódicos sobre el tema y al finalizar mandar un mensaje de aliento a todos y cada uno de los miembros de todas las familias. Francis, vamos a permitir que nos traigan el cafecito ¿Cómo no? caliente. Lo necesitamos y, y sumarme sumarme a, a eso que dices en relación a, a la preservación de la integridad de la familia o de los familiares que son afectados en alguna ocasión por trágicas muertes independientemente de los episodios o como hay haya ha sido como haya sucedido debemos nosotros de tener cierto nivel de comedimiento no importa no importa debemos estar claro Gracias. en eso o sea, es un asunto de conciencia, sí. de que usted como ciudadano, como ser humano, Gracias. debe de pensar en el otro, debe de pensar en esa persona que está siendo afectada, que está en una situación de dolor. Hay una ley que prohíbe esto, pero aún no tuviéramos esa ley. O sea, el, el, el nivel de razonamiento, Siempre de conciencia, de sentido común, de sentido común nos dice que no, pudi no pudiéramos o no debiéramos de hacer esto. Tenemos una llamadita ahí. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí, te escuchamos. Sí, buen día. Buenos días. Eh, buenos días. Francis. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que la mayor empresa que tenemos padres son nuestros hijos, la familia. Sí. Y esta es una empresa que hay que cultivar, que hay que cuidar. Esa es la caja que tenemos que tener que Y esa llave que tenemos en nuestro bolsillo Y los padres, hoy día, hemos olvidado de ministro. Y estamos más, tenemos más esa presencia. Que, pre que la hemos dejado atrás. Baja un poquito el volumen más del televisor. Dígame. El volumen para escucharla mejor, que lo baje un poquito. Del televisor. Ahí. Ajá. Ahí le escuchamos bien. Sí, eso es que usted decía que no hemos puesto más en lo que es la sociedad hoy en día y el trabajo. Sí. Y la familia se ha quedado detrás. Cuando tenemos que dedicarle tiempo a eso. Tenemos una actividad social que en realidad nos ayuda, pero no da. Como es la familia, que es número uno. Sí. Eso es primordial hoy en día. Y, y se está destruyendo por falta de trabajo, de, de, de ocuparnos más en otras cosas que no tiene tanto valor como lo que es la familia sí. y por eso se está destruyendo se, se nos están yendo de las manos se nos está necesitamos más fuerza para ellos y no solo eso una palabra de amor sí. para ellos así es gracias muchísimas gracias, gracias la verdad que ciertamente que todo es en torno a la familia y que debemos de preservarla y promover entre amigos, entre familiares, entre todos esa, esa protección que debemos de tener. A nosotros en lo particular nos mueve a pensar en diseñar un plan con los mismos jóvenes. Ya ayer Diomari me daba las, nos daba las pautas con su experiencia vivida y lo que tuvo que hacer cuando vio y cuando escuchó a esas jóvenes llorar a sus amiguitos y le corrigió algunas cosas, cosas que parece le calaron porque hicieron un grupo ya de whatsapp y la incluyeron a ella y ella inmediatamente me, lo man me mandó el mensaje, y si sí, queremos producir algo que nos ayude a todos, es como que busquemos nuestro propio mecanismo para evitar que esto se repita. Y a la vez que dé aliento y fortaleza de que dentro del dolor algo útil podemos lograr que ha sido el mensaje de, de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas suceden, pero allí es que está la falta de entendimiento y dureza de nosotros. No sé, yo mismo en lo particular no tengo la respuesta. Quisiera que Dios nos la diera. Y finalmente, que encontremos razonamiento en la protección del dolor de la familia y de las víctimas. Y reafirmo que es válido, porque esto no, son, esto no es un caso común, ni es un caso aislado, de que hoy el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís haga declaratoria de duelo municipal por dos días, como escuché, en razón de la cantidad de familias, en razón de la misma llamada de nuestra querida amiga, por la familia, ...como núcleo y como base fundamental de esta sociedad. Espero que adquiramos, la, es decir, adquirir la conciencia... ...para mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos... ...que vale decir y señalar que ninguno de ellos tenía disuasión de la familia. Ninguno. Son padres todos conocidos, amorosos... ...como los que más... No podemos juzgar, sí proteger la dignidad de la víctima y evitar replicar estos hechos en fotografía e imágenes sin el más debido cuidado que demandarlo por un celular. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias Francis por tu tema y por esas reflexiones. Vamos a una breve pausa.